Tan solo desde el espacio podríamos divisar el océano de selva que rodea la capital de Guainía, Ubicada a 688 kilómetros de Bogotá, Iniria es el puerto donde iniciarán nuestros aventureros la travesía desde lo más profundo de la selva amazónica. General, le invitamos a apoyar esta bella obra. Señor General Mayor Pedro Lozano, presidente de Satena. Nosotros somos el Club de Aventureros Jesús Nata ¡Nada, Mata Capana! ¡Nada! Conquistadores y aventureros navegan por el río Iniria empeñados con alegría en visitar a otros miembros del club. Y en uno de estos recorridos, divisan en el cielo el avión de Satena que esperan puedan llevarlos a cumplir uno de sus mayores deseos: asistir al Camporí en los llanos orientales. En medio de los árboles, se pierde el que esperamos sea su transporte al interior del país. ¡Patos a tierra! Nuestro club está conformado por niños del Guainía, donde prevalecen las comunidades indígenas. Hermosos niños que aprenden jugando, cantando. Se les enseña el orden y la responsabilidad, el amor por la naturaleza y el cuidado de sí mismo y de sus amiguitos. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Juan y Atención, firmes. Con compás, con compás, de frente. Vale. Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Media vuelta. Vale. dos, tres! Ay, Por meses se han preparado para asistir a este gran evento su familia junto con el club han trabajado vendiendo tamales almuerzos pero no ha sido suficiente necesitamos de su apoyo señor presidente de satén es muy difícil pagar la alimentación el transporte terrestre el arte de acampar y adicionalmente los costos del transporte aéreo Solo necesitamos de su apoyo con una tarifa social especial una tarifa que nos permita asistir al evento <música>